Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa, en Radio Futuro, en el 107.2 de la FM, en rtvfuturo.com. Lo hemos venido anunciando, nos visitaba el doctor Amor Juan Bustamante desde Huelva directamente a nuestra emisora. Juan, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, muchas gracias. Bueno, pues tenías ganas de estar aquí con nosotros, teníamos ganas de que estuviese con nosotros porque después de tanto tiempo estás ya como tu casa, ¿verdad? Sí, prácticamente, porque ya son unos cuantos de años, así que la verdad es que sí, siento como en casa. Bueno, pues eh, mirando los archivos, Juan, el 22 de agosto de 2018 fue eh, la primera entrevista que realizábamos contigo. En aquella primera entrevista hablábamos ya de tu primer libro, después fueron algunas más y nos hablaste de los siguientes libros. Y después ya, bueno, pues llevamos ya prácticamente dos años con los consejos del doctor Amor. Así que fíjate si, si ha llovido. Ha pasado tiempo, sí. Pero bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que, mira, que estamos a gusto y que no nos hemos dado cuenta ni del tiempo que ha pasado. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito contigo, vamos a conocerte un poquito más. Y bueno, vamos a disfrutar de esta mañana de radio. Hoy no con los consejos del doctor Amor. Hoy vamos a hacerlo con el Doctor Amor directamente, que a través de sus propias experiencias y vivencias lo vamos a conocer un poquito más. Así que bienvenido Juan. Gracias. Bueno Juan, pues has querido estar hoy con nosotros, vamos a hablar un poquito contigo. Eh, vamos a in intentar conocerte un poquito más, si te parece. Claro. Porque viene todo esto del Doctor Amor, ¿verdad? Tan, pues esto, ...tan curioso... ...esto se surgió hace mucho tiempo... ...esto empezó en... ...en el año 2012... ...hace 10 años precisamente... ...cuando yo tuve una ruptura muy dura... ...de que estuve con una pareja que... que llevaba mucho tiempo... ...y bueno, lo pasé muy mal... Bueno, ...tan mal hasta el punto de que llegué a tener... ...hasta principio anorexia que es algo serio... Uh -huh. eh, ...estuve bastante mal... Eh, ...y bueno, pues... Eh, ...tuve que hacer algo para salir de ahí... ...empecé a quedar con un amigo mío... ...que ha venido a estar aquí conmigo acompañándome... Aquí. Eh, y, ...y bueno pues... ...saliendo, empezando a intentar salir del pozo... ...haciendo cosas y... ...lo que después comento en el libro... ...pues me di cuenta de que había que seguir adelante... ...porque siempre hay que seguir adelante... ...y bueno a partir de ahí pues... ...se me ocurrió la idea de escribir un libro... ...después de lo que había aprendido yo... ...con lo que me había pasado a la ruptura... ...y la gente pues le empezó a gustar aquello... ...empezó a subir de tal manera que bueno, me pidieron otro libro, otro libro y bueno, acabé investigando el tema de, lo de la ruptura, estudiando el tema del por qué pasa y lo que hay que hacer y al final voy pues, acabé eh, eso convirtiéndome en eso, en el doctor amor, como me bautizaste en a, en aquel momento, en experto en el amor. Fue tan dolorosa aquella ruptura, Juan. Fue muy dura, muy dura. Muy dura, ¿no? Muy dura porque llevaba muchos años con ella y era una relación digamos muy muy completa. Y claro, evidentemente después de tantos años pasan muchas cosas y hay muchos sentimientos. Y fue muy dura porque fue, con lo que está de moda hoy, que siempre lo digo en antena cuando entro por teléfono, por el tema de infidelidad. Se fue con otra persona, desapareció de la noche a la mañana, y los siete años y pico parece que habían sido para ella siete días, porque le dio igual todo. Que yo no aprovecho nunca para atacar a las ex, que eso lo quiero dejar claro. Cuando hablo de alguna ex no estoy aprovechando para atacarla, ni estoy aprovechando para... Ponerla de todas maneras Queda yo como el bueno, simplemente cuento lo que pasó uh -huh. Ojalá, no tuviera que haber contado nada de esto Nunca uh -huh. Y ojalá, fíjate lo que te digo, no, hubiera, no me hubiera convertido en esto Pero bueno, cosas de la vida Yo estoy agradecido Encantado de estar aquí además Y bueno, pues nada, y a partir de ahí, pues ya digo eh, Fui haciéndome experto, digamos, en esto Porque fui estudiando lo que pasaba eh, Lo que había que hacer Lo que había que evitar Y bueno, y a día de hoy, por supuesto, sigo aprendiendo cosas Juan, ¿en aquella época no notaste tú nada que te dijera que podía estar pasando lo que pasó? Sí, en aquella época... Bueno, hay cosas que no me di cuenta porque no tenía la experiencia que tengo hoy Sí. Pero sí es verdad que hoy digo... Claro, es que me estaba dando señales muy claras de que ya no quería seguir conmigo ¿Qué señales? Pues en el Facebook, por ejemplo, empezó a quitar fotos que teníamos juntos uh -huh. eh, Después un anillo que le regalé se lo quitó Ya no se lo puso más son, parecen tonterías, pero son cosas que te van avisando de que esa persona va cambiando de idea y de que todo se va acabando. Pero como yo en ese momento no tenía ninguna experiencia, pues lo que pasó fue que, claro, pues que no me di cuenta de nada hasta que llegó el desastre y llegó la catástrofe, que fue cuando ya ella directamente me dejó. Y luego, claro, después pensando en mi casa, digo, es que me lo estaba avisando, pero claro, yo no tenía ninguna experiencia, ni sabía cómo iba, y hoy sí, hoy ya, a ver, no es que sea que a lo más mínimo estoy pendiente. No, pero... ...pero sí que ya sé ver venir a esa persona... ...y darme cuenta de si quiere o no quiere conocerme... ...o quiere seguir adelante o no quiere seguir adelante. Podemos decir, Juan, entonces que en aquella época... ...tú, como se dice, el amor es ciego, ¿no? Pero yo estaba completamente ciego... ...o sea, yo no veía nada, sí. yo me creía todo... ...yo pensaba que todo era maravilloso... ...que, que vivíamos en un mundo perfecto... ...que la relación era sin problemas... ...y efectivamente luego no fue así... ...las relaciones nunca son perfectas, pasa de todo... ...se va pasando por época, hay veces que se está mejor... ...veces que se está peor... ...y claro yo en ese momento pensaba que todo era como las películas... ...que todo era maravilloso y que no había ocurrido nada... ...claro cuando llegó la realidad... ...pues me di cuenta de que no era todo lo que parecía... Uh -huh. ...y claro el desengaño pues... ...y la ruptura fue... ...traumática... ...fue muy dura, sí, sí, dura. fue muy dura... Pero bueno, siempre digo que me alegro de aquello uh -huh. Por un lado, por un lado no Porque evidentemente lo pasé muy mal Y fue muy duro Pero por otro me alegro Porque me hizo aprender muchas cosas Me hizo darme cuenta de muchas cosas Y me hizo ser lo que soy yo Y que es una persona con mucha más experiencia Que a la gente, a mucha gente le gusta lo que digo eh, hace Tengo la anécdota de que hace tres semanas Puse el TikTok, que yo nunca lo había puesto uh -huh. Y en el TikTok subo vídeos muy cortitos Dando consejos bueno, pues ha sido un exitazo, porque en solo tres semanas ya más de 3.000 seguidores. Empezó todo el mundo a seguirme, empezaron a ponerme que les encantan mis consejos, todo el mundo compartiendo, y digo, bueno, para mí no es nada nuevo lo que estoy diciendo, lo digo hace muchos años, pero mira, parece que a la gente le gusta lo que digo, le ayuda, le sirve, y mira, pues yo encantado. Juan, bueno, pues después de aquella ruptura, tú decides plasmar tu vivencia a través del de que fue tu primer libro. Claro, yo escribí el primer libro en ese mismo año 2012, uh -huh. en el de ¿Y ahora qué? Claves para superar una ruptura, que lo hemos comentado aquí algunas veces. Sí. Eh, fue un libro muy difícil porque estaba pasándolo todavía y estaba escribiéndolo. O sea, era como... Estaba viviendo lo que estaba escribiendo en ese momento. Tuve ese primer libro, luego saqué, como tuvo éxito, el segundo que también lo hemos comentado siempre, el, nosotros dos como mantener la Pareja, porque también aprendí. ...las cosas que hay que hacer y las que hay que evitar teniendo pareja... Sí. ...y el último hasta ahora pues lo escribí unos años después... ...que fue el de errores al conocer a alguien... ...así no, errores al conocer a alguien... ...que es también en base a lo que he aprendido conociendo a mujeres en este caso... ...que por cierto tengo que aclarar que muchas piensan... ...aunque no me importa mucho lo que piensa la gente pero bueno... ...muchas piensan que porque yo he conocido a varias soy un mujeriego... ...que siempre he estado por ahí conociendo mujeres... ...y que nada más que hago ahí de una en otra... Siempre lo digo, digo, a ver, todo el mundo a lo largo de nuestra vida hemos conocido gente. Y en 20 años, en 30 años, se conoce a mucha gente. Hay gente que acaban de pareja, y, pero hay gente que no. Y la gente que no acaba de pareja puede ser por muchos motivos. Porque no le ha gustado, porque no te ha gustado a ti o porque no os habéis gustado ninguno de los dos. Y eso no quiere decir pues que seas un mujeriego ni nada eso. Simplemente, oye, si no ha funcionado, pues no ha funcionado, no seguimos adelante y no pasa nada. Ya conoceré a otra persona y al tiempo llega otra persona, pues qué vas a hacer la conoce, pero claro, pero bueno Ya sabemos que la gente La gente ve lo que quiere ver y a su manera Pero no me preocupa y entonces por eso Cogí mucha, eh, como se suele decir Mucho rodaje en el tema de, del conocer Y ya sé más o menos Y no, no suelo fallar Antes me equivocaba de 10 veces Me equivocaba 9 Y ahora de 10 veces me equivoco 2 Entonces ya suelo saber por dónde va cada una Si quiere conocerme Si no quiere, si de verdad tiene ganas Si no tiene ganas ...y bueno, la verdad que... ...me alegro haber cogido esa experiencia... ...y además Juan... ...todo esto que nos vas contando... ...y lo hemos comentado más de una vez también... sí puede aplicar perfectamente... ...al terreno de la amistad... ...hay amistades que no duran... ...que te dan el palo, que... ...sí, claro, en los amigos también... ...a ver, yo es que digamos... ...me especializado en el tema de pareja... Sí, sí, ...pero sí. los amigos por supuesto... ...se puede conocer a alguien... ...y queda solo de amigo... ...yo de hecho... había casos de alguna... ...que empecé a conocer... ...supuestamente para estar juntos... ...pero luego hemos terminado amigos... ...y tengo algunas amigas que siguen siendo amigas... Uh -huh. ...que parecía que a lo mejor íbamos a hacer otra cosa... ...pero al final no... ...nos vimos que estábamos mucho mejor de amigos... ...y son amigas estupendas... ...y sigo hablando con ellas... ...y ellas me preguntan que si estoy conociendo a alguien... ...que si estoy con alguien... ...y les digo, no, mira, por pues ahora estoy en plan tranquilo... ...la verdad es que llevo tiempo sin ninguna... ...y les voy contando, ¿no? A ver, siempre se conoce a alguien... ...pero lo que es novia, novia, no... ...hace ya tiempo que no tengo, hace casi tres años... ...que muchas me preguntan, ¿y eso por qué? Digo, bueno, pues porque no se ha dado el caso, no ha llegado la persona ideal... ...o no he coincidido con alguna y no pasa nada. Juan, ¿te ha hecho ser más, más exigente el tema de la ruptura traumática primera? Yo creo que la palabra no es exigente, es selectivo. Selectivo. una persona más selectiva. Esto es como lo que le pasa a todo el mundo... Cuando conocen a alguien, vamos a poner el caso de alguien que conoce a una persona que es muy celosa. Uh -huh. Cuando vuelva a conocer a otra, va a decir, yo esto ya no lo quiero. Yo no quiero otra persona celosa en mi vida. Pues en mi caso igual. Como siempre cuento, me han pasado muchas cosas. Pues yo ya no quiero pues, ni una persona celosa, ni una persona tóxica, ni una persona mentirosa, ni una persona que vaya una noche. Entonces, por eso es selectivo el decir, yo ya hay un tipo de personas, en este caso, tipos de mujeres que ya no quiero. No quiero en mi vida, no quiero conocer y no quiero estar. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido, ya he pasado por ahí y además no es mi proyecto de futuro. Entonces, por eso la vida te hace más selectivo. Uh -huh. eh, um, temas que hemos ido hablando durante ya estos cuatro años, porque aunque la sesión. Eh, llevamos dos años quizás, ¿no? Con la sesión. Yo creo que dos años, dos años y medio, una cosa así, sí. que empezamos ya con los temas, sí, más o menos Ahora lo buscaré, por aquí está todo grabado, <ríe> lo tenemos todo grabado, Juan Está todo fichado Y además, lo vamos, como tú bien haces, lo vas publicando, lo compartimos nosotros y, y bueno, pues es experiencia que, que nos vas contando a lo largo de todo el tiempo eh, ¿Dónde crees tú que está el fallo en estos tiempos, Juan? Pues mira, la gente que nos esté escuchando y viendo también a través de la televisión... Porque es un tema delicado, ¿eh? Es un tema complicado. No, eso, ¿Complicado? Eso me lo pregunta mucho la gente, que por qué hoy no duran las parejas, ¿Qué, qué es lo que está pasando. Pues hay varios factores. El primero es la libertad. Se ha vuelto a la gente demasiado liberal. Por supuesto, hay que ser libre, pero creo que nos hemos ido a los extremos. Hemos pasado de antiguamente... ...todo el mundo en familia o todo el mundo con su pareja y todo muy atado... Mm. ...ahora a la libertad total de... ...voy a hacer lo que me dé la gana... ...y siempre, y me da igual si tengo pareja o no tengo pareja... ...que voy a seguir estando de fiesta y voy a seguir hablando con quien quiera... ...a ver, yo creo que no hay que hacer ni un término ni el otro... ...no hay que irse a ninguno de los extremos... ...ni estar está demasiado atado, ni tampoco demasiado liberal... ...pero el problema es que hoy la gente tiende mucho más a irse a lo liberal... ...la mayoría de gente quieren como yo siempre digo, quiero estar contigo pero hace mi vida sí. te lo he dicho algunas veces y digo, y eso es absolutamente incompatible, tú no puedes estar con una pareja y seguir haciendo tu vida hay cosas a las que tienes que renunciar y mmm, lo que no puedes hacer es venga me pongo a salir contigo pero este fin de semana me voy con mis amigos a ver, alguna vez lo puedes hacer, pero me voy con mis amigos este fin de semana, la semana siguiente me voy a barbacoa, la otra me voy no sé cuánto es como, no, no, si yo te veo pero te veo cuando yo quiero y cuando digamos me sobra tiempo y la pareja hay que, hay que dedicarle tiempo No hay que estar todos los días juntos Evidentemente uh -huh. Pero hay que hacer cosas juntos Hay que viajar, hay que pasear, hay que cenar, hay que hablar Y veo a la gente que no La gente es, no, no, estoy contigo Pero yo sigo haciendo mis cosas Pues eso evidentemente no se puede Es que una pareja es una pareja Y vale que cada uno tenga su espacio Pero Pero es que el espacio lo hace la gente un universo Exacto la gente coge el espacio y dice, no, este es mi espacio, pero mi espacio va a ser de que te voy a ver en la semana, te voy a ver un día y un ratito. Eso no es un espacio, eso es el universo entero. Ya digo, ni hay que estar todos los días juntos, ni tampoco es, nos vamos a ver muy de vez en cuando. Una cosa intermedia. Eh, Juan, miraba, eh, el programa primero fue el 25 de mayo de 2020, cuando empezamos ya estos consejos de, del doctor Amor. ...así que fíjate... ...ha sí. pasado ha pasado tiempo... ...ha pasado ya, ya tiempo... ¿eh? ...y lo empezábamos... ...parejas tóxicas... Mm, ...qué casualidad... ...y luego personas tóxicas... <risa> ...sí, sí, sí, mucho, mucho... ...yo es que... ...viví también la experiencia desgraciadamente... ...y uf, la verdad es que lo pienso hoy... ...y fue terrible... Fue, ...además me hizo ser otra persona... ...me cambió... ...por eso digo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas... ...porque te manipulan... ...de tal manera psicológicamente... Que acabas creyendo que la culpa de todo es tuya Cuando no es así, evidentemente uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado Que ese tipo de personas arrastran muchos problemas Esas personas son eh, Evidentemente no están preparadas para estar con nadie para estar con nadie Y lo que tienes que hacer es Oye, alejarte de esas personas Porque lo único que te va a traer va a ser problemas Va a haber eh, muchas dificultades Y lo único que vas a tener va a ser eso Discusiones, mal rollo, malestar Te vas a sentir mal Y eso no va a funcionar en la vida el libro ya y, y por ahí algún proyecto, Juan. El cuarto, el cuarto ya mismo está de camino. Está de camino. ¿De qué va a tratar? ¿Se puede adelantar algo? ¿No se puede? Sí, hombre, el cuarto va a ser de eh, cómo encontrar tu felicidad, pero en todo, no solo en pareja. Pareja, en, incluso en el trabajo, en la familia, los amigos, en tu vida. Pues eh, presenta interesante, porque a veces buscamos la felicidad. ...quizá donde no la hay, ¿no? ¿Cuándo? Es que yo me he dado cuenta con el tiempo... ...que muchas de las veces que yo no he sido feliz... ...ha sido por mi culpa... Uh -huh. ...porque por ejemplo... ...en el tema, digamos que soy más especialista... ...en el tema de parejas y esto... ...porque yo he estado con alguien... ...que realmente no me hacía feliz... ...y en parte ha sido culpa mía también... ...porque he seguido con una persona con la que no estaba bien... ...entonces digo, yo mismo me estoy quitando la felicidad... ...entonces la felicidad siempre hay que encontrarla en todo... ...si no te gusta a alguien, déjale... ...si no te va bien... Déjale, si ya la cosa no funciona, pues déjale ver siempre de la mejor manera posible No por un sí. mensaje de WhatsApp y quitándose del medio Como hace mucha gente que está muy feo Pero a veces la cobardía nos paraliza, ¿no, Juan? Sí, lo que pasa es que hay que ser valiente en esta vida Porque yo cuando empecé esto Imagínate, yo cuando saqué el libro Pensé, bueno, yo esto no lo he hecho en mi vida Yo no sé quién va a comprar el libro ...en vez de a saber cuando de alguna conferencia... ...si no me tiran tomate... ...porque es que yo no tenía ni idea... ...yo no me había metido en este mundo nunca... ...y mirad hasta donde he llegado... ...aquí estoy hoy... Eh, ...aparte de muchos sitios ya... ...y gracias a que fui valiente... ...y me eché para adelante. ...exactamente, porque también hacer colaboraciones... ...allí en... ...alguna televisión en Huelva ¿no?... ...te he visto yo por ahí... ...sí, allí en Huelva en un canal... Eh, ...de allí pues también... ...digamos me han fichado también desde tertuliano de ...del equipo de allí, del Recreativo... Y, y la verdad que sí, siempre me van llamando de algún sitio que otro y ya digo, pues gracias a que fui valiente he llegado donde estoy, porque como le digo siempre a la gente, digo, evidentemente ni la tele ni la radio me fue a buscar casa. Si sí, fui yo y fui empezando a, a ir buscándolo y aquí estamos. Y bueno, ya ves, encantado de estar aquí. ¿no? Juan, una cosa que hemos hablado mucho, que eso no existía antes, existe de un tiempo a esta parte, las redes sociales. Uff. ¿Verdad? Madre mía. Ahí, Las redes sociales, uh -huh. yo siempre lo digo, es eh, lo peor que han inventado A ver, en mi caso me viene bien porque sirve para promocionar mis trabajos Ahí tengo que decir que sí que me sirven Pero es lo peor que han inventado porque las redes sociales lo que ha hecho ha sido eh, Como yo siempre digo, es como si hubiera una candela y tú coges un bidón de gasolina y se lo echas encima Pues ha sido todavía incrementar mucho más el fuego Pues aquí igual, todas la, las parejas y personas que ya tenían problemas con su pareja, las redes sociales lo que ha hecho ha sido ya de rematarla. Que ha sido mmm, que si los me gusta, las fotos, la solicitud de amistad, los mensajitos... O sea, se ha terminado de cargar todo. Pero siempre digo, y eso lo dejo claro, que las redes sociales no tienen ninguna culpa de lo que pasa. Las redes sociales son herramientas y cada uno las usa como quiera. Si la gente engaña por las redes sociales, es culpa de quien las usa, no es de las redes sociales. Porque eso está ahí y el Facebook solo no publica. Y el no, Facebook no. solo no se pone a hablar con la gente. Y el Facebook solo no manda solicitud de amistad. Entonces, lo que pasa es que, que es triste porque la mayoría de la gente usa las redes sociales como vía de escape. Y los problemas que tiene, en vez de sentarse, solucionarlo y hablarlo con la pareja, que es lo que deberían de hacer, lo hacen a través de las redes sociales. Ya vemos a todo el mundo publicando todo en Facebook o en Instagram o donde sea. Y vale, perfecto, cada uno puede hacer lo que quiera, por supuesto, con sus redes sociales. Pero yo siempre recomiendo que si te pasa algo con tu pareja o con la persona que estás conociendo, que no te dediques a, ah, bueno, pues me pongo a tontear con otro o con otra por las redes. Total, siéntate con esa persona, háblalo y si tiene solución, pues solucionadlo y si no, pues os dejáis. Pero no os pongáis a, ah, yo me callo, me pongo a mandar solicitudes o me pongo a hablar con otra persona y cuando me salga otra, pues largo a la que estoy. Porque eso está muy feo y eso hace mucha gente. A mí me lo han hecho y desde luego me parece una vergüenza. Y además, Juan, lo que hemos hablado muchas veces también, las redes sociales, es como abrir las puertas de tu casa y dejar entrar a todo el mundo. Claro, yo lo dije hace poco en un vídeo en TikTok, digo, tú no vas por la calle y el primero que ves le dice, hola, me llamo Juan, toma, este es mi número de teléfono. O toma, estas son mis fotos de cuando he estado en, en parada. Tú eso no lo haces. Pues la gente admite en Facebook, en Instagram y en las redes, a cualquiera sin conocerlo de nada. Yo siempre digo, hombre, yo por lo menos... ...tienes la referencia de que pones mi nombre en internet... y ...te van a salir muchas cosas... Uh -huh. ...te sale que he estado en televisiones, en radio, en todo... ...por lo menos tienes una referencia... ...pero una persona que no conoces de nada... ...que te agrega... ...y que no tienes información ninguna de esa persona, ...es un peligro enorme... ...porque ya te digo, es como si paras al primero que veas por la calle... ...y se lo dices todo... ...tomas mi foto, mi teléfono, todo... ...pues la gente lo hace y en las redes todavía peor... ...porque en la calle te encuentras a lo mejor a 20 personas... ...pero en las redes son millones y millones de personas... Y hoy en día parece que se ha convertido para mucha gente, no para todo el mundo, en, en una adición, ¿no, Juan? Bueno, hay gente que está enganchadísima es que a, a todo. Yo veo a mucha gente, eh, por ejemplo en el TikTok, que se llevan todo el día haciendo directos, todo el día subiendo fotos. Ya digo, genial, cada uno que haga lo que quiera. Por supuesto, yo aquí no, no me tiene por qué echar cuenta a nadie, pero mi consejo, yo creo que es mejor hacer tu vida, no estar tanto con el móvil y hacer otras cosas. Yo conozco a una eh, que se lleva todo el día haciendo directos en TikTok y tiene novio. Y le digo, tú no sabes que el tiempo que estás con el TikTok se lo estás quitando a tu novio. Digo yo que lo ideal es hacer cosas con tu novio, irte a comer, irte a pasear. No, es que voy a hacer un directo. Digo, pero vamos a ver, me parece bien, pero le está dando más importancia a un mundo virtual que al mundo real. Y la gente de TikTok pueden ser tus amigos, entre comillas, pero quien después va a estar contigo realmente es tu pareja. Pues hay gente que parece que prefiere tener sus amigos virtuales que sus amigos reales. Ya digo, que hagan lo que quieran, pero yo creo que es algo muy equivocado. Te cuento un... una anécdota de algo que vi el otro día. En un comercio, pues, alguien enganchaba a al TikTok y, bueno, me vendió lo que le pedí, pero sin mirarme a la cara. Era más importante estar con el móvil y... Una falta de respeto muy grande. Eso, además, ahora que lo has comentado, me pasó una cosa curiosa. ...allí en, en... un pueblo de allí de Huelva... Uh -huh. eh, bueno, ...en la zona de Allamonte... ...no sé si la conoceréis por sí, aquí... Sí. Eh, ...estuve... ...estaba con una amiga mía comiendo allí... ...y me llamó mucho la atención... ...porque había una pareja en la mesa de al lado... Y estaban los dos con el móvil... ...y no se miraron a la cara... ...o sea, se llevaron un buen rato... ...los dos sentados en una mesa para comer... ...los dos con el móvil... ...así, mirándose... ...mirando el móvil... ...sin mirarse... ...y dije, madre mía... ...qué vergüenza, digo... ...quedan para comer... ...que se supone que es el momento de eso... ...de comer, de hablar... ...y están enganchados al móvil los dos... ...o sea, era... ...parecía como una quedada... ...pero una quedada virtual... ...eso también me lo ha hecho alguna... ...que ha sido... ...es que ya digo, me ha pasado de todo... Eh, ...me acuerdo que quedé una vez con una... ...y... ...estábamos sentados tomándonos algo... ...y de repente cogió el móvil... ...y empezó a escribir por el WhatsApp... Hay una amiga que me está escribiendo... ...y se llevó todo el tiempo en el WhatsApp... ...y ya le dije, perdona... ...te importa... ...estamos aquí, hemos quedado para estar juntos... ...no para que estés con el teléfono... ...y seguía, seguía, seguía... ...y yo cogí, no quedé más con ella... ...se lo dije, digo, me parece una falta de respeto... ...que quedes conmigo... ...y te pongas con el teléfono móvil... ...digo, yo creo que porque esté un ratito sin el móvil... ...no pasa nada... ...pero bueno, está claro que no le interese mucho... ...no le guste, pero hombre, si no te ha gustado... Mm. ...por lo menos respétame... ...el respeto, siempre lo he dicho, es fundamental en todo... ...es que esto es lo que estamos viendo hoy en día... Y es, eh, ...lo vemos en, en familias enteras... ...todos con los móviles... Totalmente. no, no... No se convive, no se comparte, no, se, no sé. Es que Esto... la, la gente está completamente enganchada al móvil. O sea, es. De hecho, yo que trabajo en telefonía, aparte de fotógrafo y demás, me pasó también una cosa curiosa: que un día vino un hombre que se le había estropeado el móvil y venía completamente atacado. ¡Ay! ¡Que me queda sin móvil! ¡Que me queda sin móvil! ¿Qué móvil tiene? ¿Qué móvil tiene? Y digo, por favor. Digo, a ver, porque estés un rato o un día incluso sin móvil. A ver, lo entiendo que puedes tener alguna emergencia, pero no tenía pinta de ser una emergencia. Era que no tengo móvil, que no puedo escribir, que no puedo mandar WhatsApp, que no puedo ver las redes. A ver, ¿el móvil es importante? Sí, pero es que igual que lo de antes, nos hemos ido a los extremos. Hay gente que el móvil es, como me viene gente, que se le ha caído al váter. Digo, ¿pero tú qué haces con el móvil en el váter? O sea, tú no puedes hacer tus cosas tranquilos hay gente que se va a hacer lo suyo con el móvil en el batería, digo, pues yo cuando voy al bate, dejo el móvil y me pongo allí tranquilo y me recreo, pues nada, hay gente que, que yo solo he dicho, digo, es que parece que estáis allí retransmitiéndolo, ahí, ya está saliendo ya está saliendo, espérate, ay, ay, ay ahora oh, ya está, <risa> <risa> por Dios digo, solo falta que le hagas una foto y se la mandes vamos, casi, casi Juan, también otro problema, y terminamos ya con esto del móvil, porque esto quedaría para miles de programas otro problema que veo yo es que la gente eh, no se quiere cambiar de compañía, aunque sea más barata, por no estar un día sin móvil o por no saber ese paso de compañía a otra, el tiempo que van a estar sin móvil. Bueno, eso, estos son casos ya lo extremos. Dije, lo, he, lo he comprobado yo también. No, tú sabes lo que me ha, me ha llamado más la atención. Cuando se ha caído el WhatsApp alguna vez Uf. y la gente se ha puesto histérica. Eh, el día que se cayó, que fue hace unos cuantos meses, creo sí. que fue... Bueno, una mujer allí, ¡ay! No me funciona el WhatsApp. Hijo, míramelo, míramelo, a ver qué le pasa. Yo, no, señora, es que no, no hay WhatsApp mundial, que se ha caído. ¡ay! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tranquila, hombre, que ya volverá el WhatsApp, por Dios. Estaba la mujer como que le iba a dar algo. Digo, a ver, que no podemos hacer nada, que es una cosa que ha pasado mundial y no tenemos WhatsApp a nadie. Que no es su móvil ni en la red. Míramelo, no será de la red, no será de la tarjeta que le ha puesto mal. Y yo, no, no, no, no. Y bueno, ya, yo creo que la mujer ya se fue un poco más, pero es tremendo. Como se caiga el WhatsApp, eh, vamos, parece, parece que esto es, vamos, la hecatombe. Juan, de todas las experiencias vividas, aparte de esta primera, que es la que te hace ya escribir el primer libro y continuar con lo siguiente, eh, ¿qué destacarías tú como algo más sorprendente, digamos? ¿Qué te ocurrió? Es que me han pasado tantas cosas. Mm, me han pasado cosas muy vergonzosas, la verdad. Y mira, aprovecho para contar algunas que todavía no he contado. Por ejemplo, eh, he visto que hay muchas, a ver... Muchos también, eh siempre hablo en general Para que no sí. se me cabreen ahí. Muchas personas Muchas personas, lo que pasa es que claro, yo hablo en el término de hombre a mujer porque, Sí, claro, sí, sí, es que es tu experiencia, pues claro Exactamente, como a mí me gustan las mujeres pues, pues hablo de las que he conocido Que no todas, que ya digo, no aprovecho para atacarlas Pero desgraciadamente algunas telitas ¿eh? Y me han pasado muchas cosas Una de ellas, pues he tenido mucha falta de respeto De algunas que hasta me han insultado Otras que hasta se han reído de mí eh, ...por supuesto me han engañado... ...me han mentido, ...me han vendido una película que no era... dirá mucho a los hombres también... ...los hombres también... ...sí, también hay muchos hombres que lo hacen desgraciadamente... ...pero me han vendido la película de... ...te quiero conocer... ...qué guapo eres, no sé qué, no sé cuánto... ...y un día por pues, las buenas desaparecieron... ...un día quedé con una a cenar... ...y me dijo en toda la cara... ...una cosa feísima que es... Eh, ...oye, tú comes mucho... ...digo, no, yo lo normal... ...¿por qué? Y ...dice, no, es que eres guapo... ...pero con tres kilos más estarías mejor... ...puf, mi cara fue de un poema porque digo pero bueno esto qué vergüenza es ¿eh? digo hombre digo yo veo que vas mucho al físico no es que yo te veo que está un poco delgadito digo hombre eso es una falta de respeto decirle el peso a una persona y digo hombre qué hubiera pasado si es al contrario y te digo no comas mucho que con tres kilos menos estarías mejor es una vergüenza y se lo dije y entonces me pareció horrible por supuesto no quede más y le dije hay que tener una cosa por lo menos a mí me lo han enseñado mis padres que es respeto y respeto es si no te gusta algo de otra persona cállate no se lo diga y si no lo quieres verla más no la veas, pero, pero es que hasta decirle en la cara eso. Pero me ha pasado de todo, de, de que por eso digo que llevo tiempo solo es que es normal que lleve tiempo solo. Que no digo que yo sea perfecto, por supuesto tengo mis fallos, pero eh, he visto que hay mucha mentira, mucha conveniencia, mucho engaño, mucho te conozco si me viene uno mejor me voy con él y no te digo nada, mucho venderte la moto de qué guapo eres, qué bien está, qué bien estoy contigo y bueno conoces a otro desaparece. A mí me han dejado por WhatsApp, por supuesto Me han dejado en visto, no me han contestado Pero bueno, yo antes me lo tomaba muy mal Y ahora me da igual Ahora prácticamente es que me da igual Si no me contestan, pues adiós Si me dejan en visto, adiós Si no me escriben más, pues adiós Yo siempre lo he dicho, que, que esto tiene que ser como una máquina de engranaje Y tiene que ser Los dos se tienen que, que hacer cosas mutuamente Yo te escribo, pero tú también me tienes que escribir ...yo me preocupo por ti... ...pero tú también tienes que preocupar por mí... ...y la mayoría no... ...la mayoría no han querido... ...o lo han hecho muy poco tiempo... ...se han cansado, o aburrido muy rápido... ...pero bueno... ...ese es su problema... Al hilo de lo que comentabas... ...de que te dijeron... ...con tres kilos más estarían mejor... ...la cultura del físico hoy eh, ...se está convirtiendo en un problema grave... ...el físico hoy es... ...creo eh, que, que para la gente es... Eh, ...cuando conocen a alguien... ...es el 99% el físico... y ...el 1% el interior... ...es vergonzoso... ...todo el mundo... ...casi todo el mundo... ...tanto hombres como mujeres miran mucho el físico, muchísimo... ...que si es un hombre que esté musculado... ...que tenga tatuajes... ...y si es una mujer que tenga buen tipo... ...que tenga buen culo, que tenga sus pechos... ...y siempre digo... ...es que eso todo es un escaparate... ...todo eso es muy bonito ahora... ...pero dentro de 20 años no va a estar como está esa persona... ...y luego cuando veas tú que por dentro no merece la pena... ...pues te vas a arrepentir... ...que nos tiene que gustar algo evidentemente... ...algo del físico nos tiene que gustar... ...pero es que todo el mundo se ciega con el físico... ...y es, si no es guapo o no es guapa o no está bien... ...no me interesa conocerle... ...y luego pues viene la sorpresa y lo lloro... ...pues claro, ese es un, un problema... ...mirar antes el exterior que el interior... ...no es que vayamos mirando el interior... ...porque lo primero que... ...que te entra por, um, por los ojos... ...es el físico, eso es indudable... ...pero luego... ...no debes hacerlo el centro de... ...el físico entra por lo primero... ...pero um, también ha habido muchas... ...que yo he conocido... Que eran muy guapas, muy espectaculares, pero luego, después, la forma de tratarla, no había quien la tragara. Eran mentirosas, eran creídas, eran no sé qué, y he dicho, pues ya perdió todo el encanto. Ya digo, esta, esta que he contado yo que me fui a cenar, que me dijo lo del peso, era una chavala espectacular. Era muy guapa, rubia, hojazo, muy Barbie, como yo digo, para que se me entienda. Y era espectacular, pero cuando dijo eso, perdió todo el encanto. O sea, prácticamente dije, ya está. Hasta aquí hemos llegado, ya no te voy a conocer más, ya todo el interés que tenía en ti se acabó. Por eso, porque por fuera estaba muy bien, pero por dentro fue lamentable. Pues la verdad que, sí, que se está convirtiendo todo esto en un problema, lo que antes no lo era, hoy lo es, ¿verdad? Porque antes no se miraba, bueno, el físico de la forma tan exhaustiva que se está mirando hoy. Gran culpa de eso lo he dicho, tiene mucho, incluso algunos programas, que, sí. ...que salen ahí... ...que tienen que ser todos... ...como dijimos una vez... ...lo de muchos anuncios... ...que ponen a la mujer... Uh, ...espectacular... Sí. ...anunciando un perfume... ...anunciando un jabón... ...y el hombre lo mismo... ...con un perfume ahí... ...súper musculado... ...y digo... ...vamos a señores... ...esto no es la realidad... ...la inmensa mayoría de la gente... ...no es así... ...no están musculados... ...ni las mujeres son así de espectaculares... ...entonces estáis vendiendo una mentira... ...estáis intentando... ...crear la imagen de... ...tenéis que ser así... Si no, no te puedes poner perfume o no puedes usar jabón. No, no, señores, no somos así y no hay por qué sea así. Yo con la última que estuve hace casi tres años, era una persona normalita, físicamente, bajita, normalita. Sí. Y me decía la gente, tú tu novia, joder, Juan, es que tú puedes tener... Y digo, bueno, pero a mí me conquistó. ¿Cómo me conquistó? Pues porque se preocupaba por mí, porque estaba conmigo, porque me, me acompañaba, porque tenía interés real en mí. Interés de verdad, no interés del malo. Y entonces eso fue lo que me conquistó Y aunque no era físicamente nada del otro mundo Pues a mí me gustaba, yo estaba bien con ella Y estuve con ella, y fue mi pareja Exactamente si Es que el físico, como bien has dicho, si al final se acaba El físico se va Es que está todo ¿Sabes? el mundo obsesionado Ahí tenemos por ejemplo actores famosos de Hollywood uh -huh. Que eran súper Fuertes, y los ves ahora en la foto Y Es que no tienen nada que ver o sea Ya han perdido todo, ya no son Ni, ni de lejos lo que eran y parte de esto, Juan lo tiene lo que hemos dicho, la televisión, parte de culpa me refiero Claro, es por, que la televisión Programas La televisión y sobre todo eh, claro. el cine incluso El cine también nos vende películas con final feliz No, mm. la vida no es así La vida no es con final feliz La vida tiene muchas cosas desgraciadamente Y no siempre todo es tan bonito Ni siempre todo acaba tan bien Y la mayoría de películas es mm, Se conocen eh, Después se enfadan, se reconcilian, se casan y acaba la película No, pues eso no es la vida Eso es un guion es, ...es mentira... ...hay veces que sí ocurre... ...pero hay muchas otras veces que no... ...bueno pues está toda la gente... ...por eso pasa mucho en el tema de las parejas... ...cuando conoces a alguien... ...tanto hombre como mujer... ...tienen en mente en que vamos a estar juntos... ...nos va a ir todo bien... ...va a ser todo siempre maravilloso... ...y nunca vamos a discutir... ...pues no... ...no es así... ...porque hay días malos... ...días en los que uno está mal... ...días en los que no tiene ganas de nada... ...días en los que se discute... ...eso también existe... ...pero la gente... solo se queda con lo bueno... Y olvidan lo malo, y las relaciones hay Bueno y malo Y hay que mirar las dos partes, porque la realidad es, es eso Es lo bueno y lo malo Exactamente, es la vida si es que es la vida La vida es así, la vida no es lo todo que... maravilloso Y todo perfecto exacto lo que pasa Quien es... esté conociendo a alguien, pensando que la relación Siempre va a ir bien Que nunca va a pasar nada y que no van a pasar baches Se equivoca, por eso cuando llegan los problemas Llegan los baches, toman la decisión Más cobarde y más Mala que hay, que es, y la más rápida y egoísta que es, discutimos fuera, cada uno por su lado. Pues yo siempre pregunto, ¿habrán discutido mis padres en 40 o 50 años casados? Miles de veces, y ahí siguen. Digo, vamos a copiarlos, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, porque si ellos han durado 40 años, ¿por qué no podemos durar nosotros 40 años? Pero como hoy la gente no tiene aguante, tienen lo rápido y quieren que todo vaya bien, pues lo que está pasando. ...eso es un problema también, es verdad... ...parejas duraderas de antes, hoy... ...no existen, desgraciadamente no existen... ...lo siento por decirlo así... Que, ...y parece tan negativo, pero es la pura realidad... ...de hecho ya digo yo... ...lo he intentado ya en varias ocasiones... ...y se acaban cansando y aburriendo... ...siempre... ...y he intentado de todo, he ¿eh? ...digo, oye, habrá sido culpa mía... ...algunas veces no digo que no... ...pero siempre he intentado hacerlo bien... ...que vaya bien, intentar cambiar, mejorar... intentar hacer las cosas... ...y siempre, siempre ha sido el mismo final... ...es como, como los circuitos de, de carrera... ...empiezas en un sitio y siempre acabas en el mismo. Estamos viviendo ahora esta época y... ...es terrible, la verdad... ...a mí me da mucha pena sinceramente porque... Mmm, ...yo llevo tiempo intentando estar con alguien... ...porque a mí me gusta estar en pareja la verdad... ...yo estoy bien solo la verdad... ...pero bueno, si llega alguien que merezca la pena... ...por supuesto tiro para adelante... Y, y se lo he dicho a mi amigo muchas veces, que siempre intentamos conocer a alguien y de buena y que dure, y siempre digo, es que no quieren, no quieren, la mayoría de, de, de hombres supongo que también, pero de mujeres no quieren, no quieren pareja, quieren hacer su vida, quieren hacer su aire, quieren su libertad y no quieren atarse a nadie, lo entiendo, pero entonces no me conozca y dímelo desde el primer momento, oye, que yo no quiero estar con nadie, pero es que no quieren, no se quieren comprometer, dicen, es que me han hecho cosas, es que me han dañado, es que me da miedo, y a mí también, pero aquí estoy. Quizás sea también por el cambio que ha habido Juan... Antes una mujer pues estaba un poco más... ...dedicada a lo que era la familia... ...y no tenía... ...casi derecho al ocio... ...porque era así... ...y hoy en día como ya... ...se, sale se, han, se han vuelto... En... ...demasiado liberales ya digo... ...que no lo critico, que cada una puede hacer lo que quiera... ...pero para mi gusto... ...han cogido la libertad demasiado... ...y ahora quieren tanta libertad... ...que no quieren ninguna atadura de nada y tampoco es eso, yo creo que no hay que estar ni atada ni no atada, como he dicho antes algo intermedio, pero ahora es, no, no, yo es que quiero hacer mi vida, uh -huh. y yo me voy, a, voy a mi bola, que ya digo hombre seguramente también, eh voy a mi bola y yo es que voy a pensar en mí y voy a mirar solo por mí, pues si vas a mirar solo por ti, no conozcas a nadie, y si vas a conocer a alguien, pues díselo, pero no le, no le engañes, no le mientas, que me lo han hecho también unas cuantas, Sí, yo te quiero conocer, pero en realidad por dentro, eh, por dentro está pensando, no, no, yo ahora no tengo ganas de estar con nadie, yo lo que quiero es seguir mi vida. Pues entonces no me conozcas. Pues fíjate, Juan, el problema que se nos presenta con una sola pareja, esto que está ahora tan de moda que antes ni existía, o por lo menos no nos enterábamos, yo creo que no existía el la pareja abierta el poliamor esto que sale ahora Uf, tanto en la tele madre mía yo ya es no sé eso de la pareja abierta ¿Tú, bueno tú, eso tú cómo lo ves eso a ver, explícame a ver yo siempre digo que respeto lo que haga todo el mundo que cada uno puede hacer lo que quiera pero mi opinión pareja abierta eso me parece el engaño más grande y el egoísmo más grande que existe eso es estoy contigo y cuando se me presente otro me voy con el otro que lo sepas yo lo llamo unos cuernos anunciados o sea es que sepas que te voy a poner cuernos cualquier día Qué pasa en parejas que se comprometen también, pero hombre, decirle a una persona: estás estamos en una pareja abierta es como decir, no, tú eres el sustituto, es decir, estás provisional, estás aquí hasta que me aparezca otro o me aparezca otra. Hombre, me parece muy feo porque yo qué sé, yo creo que a nadie le gusta ser el segundo plato o está de sustituto o sustituta y todo el mundo queremos tener ser el único o la única. Sí, pero si hablamos de pareja abierta, ¿harían las dos partes lo mismo? Claro, pero por eso entonces es una mentira. Entonces están viviendo en una, no es una pareja, eso no sí. existe, pareja abierta no existe La pareja no es abierta, la pareja es, estamos juntos y somos tú y yo nada más y sí. tiramos para adelante Pero una pareja abierta, es que no es una pareja, una pareja abierta es, un, somos unos amigos Nos liamos, nos acostamos, hacemos todo lo que queramos, pero el día que nos apetezca nos vamos cada uno por su lado pues yo eso no lo considero pareja, lo considero otra cosa bueno, pues esto es lo que estamos viviendo también hoy lo ve y lo vemos en la televisión. Ya no es que no estemos inventando aquí... No, no, sí, hoy, hoy se han no. vuelto las cosas muy modernas sí. y lo del ghosting, que también lo conté aquí eh, por, por teléfono. Conté lo del tema del ghosting. El ghosting que vamos a recordarlo, es la gente que te está conociendo y desaparece. Ah, muy sí, sí, sí, ya, ya recuerdo. La gente que desaparece por las buenas, cosa que también, por supuesto, como he contado antes, me han hecho. Eso bueno. de estoy conociéndote y todo muy bonito, incluso bueno. quedo contigo y al día siguiente desaparezco como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido un fantasma. Uh -huh. Y eso pues también es muy feo. Yo creo que siempre digo, vale, tienes derecho a no verme más, a no conocerme más y hacer lo que tú quieras. Pero por lo menos, por educación y respeto, dime, oye, mira, que no me veo contigo o que no creo que seamos compatibles. Y luego coges te vas y haces lo que te dé la gana. Pero eso de, estamos juntos, pasamos una tarde juntos y luego al día siguiente te mando un mensaje de, buenos días, ...que bien lo pasamos ayer. Y ahora lo lees y no vuelves a contestarme más. ¿por qué? porque la mayoría de la gente cuando hace eso es porque te ha visto físicamente, no le ha gustado y no tienen el valor después de decirte, oye mira que es que no me has gustado, entonces ¿qué haces? desaparecen muy egoísta y muy cobarde pero uh -huh. lo hacen uh -huh. bueno Juan, todas estas cosas nos las cuenta a través de, de muchas experiencias y, y otras cosas que se, que se ven también desde fuera, pero también hay otra faceta que me gustaría hablar contigo la de fotógrafo Fotografía impresionante que publica Una afición muy bonita Bueno, es trabajo también Más que afición, empezó como afición pero también trabajo También Sí, bueno, la fotografía la verdad que es maravillosa La descubrí hace muchos años Que precisamente era mmm, Superando la ruptura esa tan dura Que he contado Y la verdad que sí, bueno, me alegro que guste la foto Yo intento hacer siempre las fotos De la mejor manera posible, sacar lo mejor que la gente que vea la foto Vean, o sea, intentan transportarles A ese sitio, la verdad que dicen que les gusta mucho Que les transmiten mucha paz, las fotos Esa es la idea Y la verdad que sí, es maravilloso Se puede hacer un montón de fotografías de todo Me encantan los paisajes, que son las que más tengo hechas Y es que es impresionante Tenemos paisajes muy buenos Aquí, no sé por qué no lo conozco todavía Acabo de llegar, pero seguro que también Pero allí en la zona de En la zona de Huelva, en la costa, pues imagínate Todo lo que hay allí Uf. ...allí hay uno... ...no es porque yo sea de allí... ...sino porque... ...es verdad que hay mucha playa... ...y hay muchos atardeceres... ...y hay un montón de cosas muy... ...muy buenas así que... ...me alegro que gusten la verdad... ...entonces lo tienes también como... ...ya no, como afición ¿no?... ...solo... ...no, he hecho trabajo porque... ...llego a hacer boda... ...comunión... Uh -huh. ...y sobre todo muchos reportajes de... de a modelos... ...vamos, empecé con mis amigas... Sí. ...las usaba de modelo... ...les agradezco a las pobres... ...la paciencia que tuvieron... ...y luego pues nada, me fueron saliendo más reportajes... ...y, y eso, y a eso me, me he dedicado ¿no? Eh, uh -huh. y ...además que, que me parece bien ¿no? ...el sacarle partido a la gente ¿no? Eh, ...sobre todo mujeres que son las que se lo hacen más que nada... Uh -huh. ...el que una mujer o una chica normal... Mmm, ...se vea en la foto como una supermodelo ¿por qué no? ...yo creo que todo el mundo tiene derecho ¿no? ...y luego les encantan y tienen éxito la foto... ...luego la ven y bueno, pues, las redes sociales echan, echan fuego. ¿Qué es importante a la hora de hacer una fotografía? ...a tener en cuenta... ...bueno lo Porque primero... ...nos liamos con el móvil y cualquier foto vale... Cualquier... ...lo primero eh, que hay que hacer... ...yo lo que hago cuando voy a hacer fotografía... ...por ejemplo de paisaje es... ...primero elegir el lugar... Uh -huh. ...luego eh, el equipo tiene que estar perfectamente... ...los objetivos limpios, las baterías cargadas... ...llevar todo... El, ...yo llevo muchas cosas ¿no?... ...llevar todo el material y que todo el material esté... ...perfectamente, comprobar que funciona todo... ...y luego cuando llegas al sitio estudiar la toma... Ponerte en un sitio donde tú digas, de aquí se va a ver mejor, de aquí se va a ver esto, de aquí quiero sacar esto. Entonces la idea es eh, que lo que tú vayas a sacar sea como lo tienes ya en mente. Yo primero tengo la foto en mente y digo, la quiero hacer así. Y entonces lo importante es hacer la foto bien, por supuesto, saber hacer la foto, desde dónde la foto, cuándo la foto y cómo la foto. Entonces no es tan fácil, ¿eh? la gente se cree que es llegar allí, como dices tú, con el móvil y hace así. No, hay que ponerse en el sitio, hay que estudiar dónde está el sol, la luz, que es fundamental en fotografía, ver si hay mucha luz, si hay poca luz, y regular la cámara, después hay que regular, hay que poner la cámara con más luz, con menos luz, intercambiar objetivos para la vida de más cerca, de más lejos, hay que controlar muchas cosas, no es fácil. Eso en cuanto a un paisaje, pero una fotografía de una persona, ¿qué nos aconseja? ¿Qué, ¿En qué no debemos hacer y qué debemos hacer? ...pues a una persona... ...lo oh. primero que hay que hacer es... Eh, ...como le digo a, a las que les he hecho fotografías, es... ...sacarse todo el partido posible... ...es decir... ...ponerse la mejor ropa... ...maquillarse bien... ...o sea como si fueras una boda... ...ponerte muy guapa... Sí. Mm, ...y luego pues vamos a los sitios... ...le digo yo vamos a, ir a este sitio que es el fondo mejor... ...porque mm. tiene que ser una mezcla de ella y el fondo... ...que sea bonito... ...para sí. que la foto destaque... ...entonces lo que hay que hacer es... ...sacarse partido... Eh, bueno, relajarse todo lo posible en la foto Porque si no está relajada en la foto sale con la cara rara La fotografía lo muestra todo Con la cara relajada Y luego cosas que no hay que hacer Pues, por ejemplo, sonreír mucho en la foto Porque los reportajes, aunque no lo parezca mm, Suelen ser no sonriendo tanto Queda la foto mejor, queda más, más seria, más natural eh, Evidentemente lo que no hay que hacer es eh, estar nerviosa Porque también se ve en la foto, aunque sean... ...imágenes fijas también se sí, transmite... ...se transmite, sí, sí... Y, ...y lo que hay que hacer por supuesto pues... Eh, ...en este caso yo, el fotógrafo... ...es equivocarse en la luz o equivocarse en el sitio... ...es decir, si está muy oscura la foto hay que corregirla... ...hay que uh -huh. poner iluminación, un sitio iluminado... ...y usar el equipo correcto... ...o sea, no usar un objetivo que no es para reportaje... sino no, va a salir como queremos... ...y en cuanto a la postura del modelo, la modelo... ...esto me hace gracia porque me dicen muchas ...es que yo no sé posar... Digo, eso, es que yo. ¿A eso me refiero? Digo, es que no vas a posar. No te voy a decir, a ver, te puedo decir alguna vez, ponte así o ponte así. Pero muchas veces no es posar. Muchas veces te digo, siéntate, mira para allá y yo voy a estar haciéndote fotos. Que no es que yo te tenga que decir, ponte la mano en la cabeza, gira la cintura, pon la pierna. No, no. Entonces, muchas me lo dicen, digo, es que tenéis un concepto muy equivocado de la fotografía. La fotografía no es posar. La fotografía es. Puede ser posar, pero hay muchas veces que no es posar tampoco. Que es sentarte, mirar a un sitio Y soy yo el que me voy a encargar de moverme con la cámara Y de hacerte la foto Pero no es que tú tengas que estar como yo te diga exactamente También a muchas le digo Ponte como tú quieras Y ya le hago yo la foto Porque si no sería todo muy demasiado estudiado sí. sí, pero hay posturas que no son recomendables Hombre, algunas no, claro Algunas en que salga la foto en plan interview Como que no Una postura ahí demasiado sexy Ahí sí. demasiado para adelante Tampoco, ¿no? Hay que, que hacer un término medio Una postura Que sean un poquito más Vamos a llamarlo más sensuales Pero otras que tampoco hay que salir tan recta Tampoco tiene que ser una fotografía militar Que salga ahí que parece sí, sí, que está sí. formando eh, en realidad con el paso del tiempo, cuando voy haciendo un reportaje Con el paso del tiempo se va relajando la otra persona uh -huh. Y ya va soltándose y ya Pero siempre digo eso, digo tú tranquila, tú sé tú misma Tú ponte como tú quieras Yo te puedo dar algún consejo de ponte el pelo así, ponte el pelo así Pero tú sé tú misma que yo me encargo de los demás Además Juan hará a lo mejor, por poner un ejemplo 50 fotografías, pero de 50 a lo mejor pueden valer 10, ¿no? Claro, es que luego la gente se cree que cuando yo hago un reportaje Si he hecho 150 fotos Son las 150 Y no es así, ¿por qué? Porque en alguna foto puede salir con los ojos cerrados El pelo en la cara eh, Otra foto a lo mejor no me gusta La pose como ha salido O ha salido forzada O ha salido con, la cara, con una expresión rara Entonces evidentemente No son nunca las 150 fotos Yo por eso siempre hago muchas más Para que mmm, si después hay que descartar ...pues tengan más fotos... ...pero no son la gente cien... ...eso es otra cosa que piensa la gente... ...me ha hecho 150 fotos... ...oye, ¿por qué me has mandado nada más que 40? ...pues porque había muchas que no... ...que no estaban bien... ...pero no porque no las haya hecho yo bien... ...sino porque no ha salido como yo quería... ...exactamente, porque no era el momento... ...porque no era la posición... ...porque no era la luz... ...miles de factores, ¿verdad? ...es que lo que yo digo... ...hacer fotografías no es llegar... ...y como lo con los móviles... Hacer plan, ...y me voy... ...no, hay que regular la cámara... ...el objetivo... Eh, ...todo, la luz... ...la apertura, el diafragma... ...todo, todo son muchas cosas... ...que no es llegar a poner la cámara y disparar... ...no... ...hay fotografías que se ven que se publican... ...que a mí me resultan muy curiosas... ...en, en las redes sociales... selfie ...pero es que están con la vuelta a ¿no? dar... ...si tienes un... ...digamos una marca en... ...una camiseta simple... ...sale el letrero al revés... ...sí... Y es eso, ni, eso, ni eso cuidamos. Eso es porque la lente delantera sí, pero, es diferente. Entonces, pero son es muy fácil. Hay una aplicación en el móvil que le das la vuelta. Exactamente. Por eso te digo. Y salimos un poco. De todas formas. Las cámaras delanteras de los móviles, yo que además también trabajo de esto, sí. son las de menos calidad. Tienen una lente, digamos más, para que se me entienda, más curva y no refleja lo que eres tú. O sea, salimos como un poquito ovalado. Porque son lentes diferentes Las de atrás son lentes grandes Y son de más calidad Las de las lentes son tan pequeñas Que no tienen campo de visión Ajá. Entonces por eso cuando te haces una foto selfie dices se, uy qué raro salgo Porque no es una lente lente Es como una mmm, semilente Por llamarlo de alguna manera Claro por detrás es difícil hacer la foto Porque no te ves Pero siempre digo a la gente Pues está el truquito De poner el contador del móvil le das la vuelta al móvil, pones el contador, 10 segundos, te pones, te haces la foto que no te gusta, la repites. Lo, claro, lo más rápido y fácil es ponerte el móvil, viéndote y hacerte la foto, pero es la foto de menos calidad. Y hoy afortunadamente, como estamos hablando de fotografía, los móviles, en... hay ya buenas cámaras. ¿eh? A ver, hay Nombre... buenas cámaras en los móviles, pero esto hay que dejarlo claro. Y yo no, como hombre, fotógrafo lo digo. No tiene nada que ver con una cámara... No, nunca va a ser un móvil una cámara de foto. ...yo lo digo así de claro... ...y lo siento por los fabricantes... ...pero una cámara de fotos... ...evidentemente, tiene un objetivo grande... ...tiene muchas lentes... ...y estamos hablando de que es un objetivo... Eh, ...profesional, un objetivo preparado... ...para fotografía... Eh, ...yo no me hubiera gastado tanto dinero... ...en un equipo fotográfico... ...si los móviles hicieran tan buenas fotos... Sí. ...entonces, ¿qué pasa? ...que hablamos de un objetivo... ...que tiene muchos cristales dentro... para que me entienda la gente... ...que esos son los que hacen que la, la luz y la imagen sea de calidad. Eso no lo puedes meter en un, en un móvil, porque no hay espacio. Uh -huh. Entonces, por eso es verdad que, hombre, los móviles han evolucionado, tienen mejores cámaras, sí, pero nunca van a ser una cámara profesional, nunca van a tener la calidad de una cámara profesional en la vida. Uh -huh. Yo que trabajas tú en el terreno de móviles, ¿qué móvil es el que tiene la cámara mejor? A ver, normalmente... De lo que tú... Lo que tú... Normalmente siempre son los de gama alta, pero es verdad que hay móviles de gama media sí. que tienen también muy buena cámara. La verdad, eh, a ver, las marcas Yo vendo por ejemplo la marca Samsung La verdad que tienen buenas cámaras Pero antes los Huawei tenían Muy buenas cámaras también uh -huh. eh, Entonces, más o menos por ahí Las marcas más conocidas son las que suelen tener Mejores lentes y son las que Trabajan con, con mejores Y además tienen un buen software, que son los que Controlan la cámara Entonces yo recomiendo Hombre, mínimo un gama media, si quieres hacer fotos Más o menos decente, un gama media, sobre unos 300 euros por supuesto, un gama alta es mucho mejor, pero, pero bueno, yo creo que con un gama media para la gente de diario es suficiente. Exacto, para gente de diario, para ya profesionales o fotografía con mucha más calidad, cuando pues tenemos que ya meter en otros terrenos. Hombre, yo lo que pasa es que por mucho que... Mira que yo tengo un móvil de gama alta, pero evidentemente, claro, acostumbrado a trabajar con mi equipo profesional. Después cuando hago una foto con el móvil, pues me dan ganas de llorar porque <ríe> no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, no me voy a ir con la cámara cuesta todo el tiempo Pero claro, pues a lo mejor la diferencia en pequeños detalles La ves tú y los demás no la percibimos En pequeños detalles, no en... Hombre, yo me doy cuenta de todo en la fotografía mmm, Sobre todo en estas famosas fotos que sube suben con muchos filtros uh -huh. mmm, Ha habido alguna que me ha hecho gracia y me dice No, yo soy así, digo, No, tú no eres así, tú tienes cuesta cuatro filtros que también lo hacen algunos hombres, eh, me doy cuenta, claro que me doy cuenta, me doy cuenta de si la foto está manipulada, si tiene calidad, si tiene ruido, si tiene contraste, todo eso sí, sí, lógicamente, pues yo trabajo con eso y, y yo precisamente cuando hago un reportaje, como hemos hablado antes, un reportaje de una chavala, pues lo que hago es mmm, la foto manipularla de tal forma que quede perfecta en todo, en color, en iluminación, en saturación, en contraste, en todo. Y hablando de los móviles, lo que hablamos... ...y hemos hablado ya más de una vez... ...abusamos de ese filtro de belleza que traen los móviles... Uf. ...eso, eso uh, ...fotos irreales... Yo es que ese tema a mí me, me cabrea un poco... ...porque es todo tan irreal... ...o sea, se ponen tan tan perfectas y tan perfectos... ...que luego cuando ves a la persona y quedas... ...es que no, no es verdad, es una mentira... ...es que no me gusta que me mientan... ...y yo veo a una persona que después no es lo que estaba en la foto, diga la gente, pero tú eres fotógrafo y tú también. Sí, vale, yo tengo fotos retocadas, lógicamente, pero cuando tú me ves en persona, se ve que soy yo. Sí, sí, sí, perfectamente. Se ve que soy yo, tú lo sabes además, que tú me has visto por las redes en fotos y ahora me estás viendo aquí. Lo único que me ha sorprendido es la altura, ya está. Altura. Pero bueno, porque en una fotografía no se percibe si La altura, <risa> sí, no te pensaba yo tan alto. Pero bueno, bueno sí. eso, eso <risa> es una percepción que... De... Sí, pero claro, pero lo que yo hago es eso, es que lo que yo hago en la foto es mostrarme pues como soy. Que me quito alguna ruita, bueno, alguna, pero no me pongo ningún filtro de cara que parezco el hermano de la Prezler, ¿sabes? Entonces lo que hago es está perfectamente y, y sé más o menos como soy yo. Pero es que después ya te digo, yo ha habido alguna que he quedado, que ya digo, muy bien, haz lo que quieras con tus redes. Pero es que luego la ves y dices, esta no eres tú ni de lejos, vamos. ...como decíamos que parece que, que están amortajados o amortajados... ...fuf, totalmente, <ríe> es, que, es que además yo creo que de tantos filtros... ...que vale, poneros lo que queráis, perfecto, cada uno es libre... ...pero de tantos filtros es tan irreal que lo ves en la foto y dices... ...es que no puede ser verdad, esta foto no puede ser verdad... ...está demasiado retocada, como lo, los paisajes, una vez me dijo uno... ...es que tienes una foto de paisaje con, con mucho HDR hecho... ...el HDR lo de potencial color y demás... ...digo, hombre, en esta foto sí... ...porque lo que quería era eso... ...era destacar el sol muy rojo... ...o muy naranja en este caso... ...digo, pero hombre, que tú te pongas en la cara... ...4 HDR encima... Mmm, ...vamos, eso no se lo cree nadie que eres tú... ...pero vamos, mmm, ni aunque vaya... ...al mejor sitio de maquillaje... ...y además eso retoque hay que también... ...controlarlo un poquito... ...si lo hacemos en excesivo... ...pues queda como hemos dicho, una cosa... ...es que yo creo que en el tema este... ...de la fotografías de retrato y demás... No hay que ser ni demasiado exagerado ni quedarte corto. Sí. O sea, ni, te, ni no poner la foto con, con nada de retoque ni retoca en exceso, porque ninguna de las dos cosas vale. Porque la foto sin nada, pues no se ve bien, pero es que la foto con demasiado tampoco se ve bien. Entonces, por bueno, eso, una cosa intermedia. Vamos a retocar un poquito, que es lo que yo hago con las mías, pero lo mínimo, que luego cuando tú me ves, dices, pues sí, eres tú. Y no ahí, que parece, vamos, que salgo yo con la cara, vamos vamos miedo de camón pues, totalmente no dirán este tiene que ser el hijo de Julio Iglesias porque está perfecto vamos Pero de la como decíamos so, total total Juan proyectos antes de terminar pues el libro, ¿no? proyecto el cuarto libro que tardará un poquito ya llegará uh -huh. eh, bueno seguí haciendo fotos ahora que estoy de vacaciones aprovecharé haré más fotos de paisajes que ya veréis en las redes y os gustarán seguramente eh, y bueno, pues el proyecto pues como en todo en la vida mis proyectos seguí avanzando, seguí haciendo cosas, seguí escalando seguí mejorando en todo en fotografía, en los libros, en, en mi vida en general no y bueno, pues lo que yo creo que el proyecto de cualquier persona que es ese que es siempre ir a más y mejor así que, pues seguir para adelante uh -huh. el cuarto libro dice que tardará un poquito, mucho pues yo creo que ya por lo menos hasta mediados del año que viene por ahí Es que no me está dando tiempo mucho a escribirlo Y tampoco estoy muy inspirado últimamente Y para eso hay que inspirarse Entonces, el cuarto libro va a tardar un poquito Pero llegará, llegará Ya llegará, no puedo decir una fecha porque no lo sé Porque hay veces que escribo más, veces que escribo menos, veces que no escribo Esto no es un, No tiene una fecha de, digamos, exacta Hay días que escribo más, días que escribo menos Y días que no escribo Entonces, no sé, no sé cuándo llegará, pero... Yo creo que el año que viene, como mucho dentro de dos años, por ahí, debe de estar el libro. Y días que escribes no te gusta lo que escribes, y días que escribes te encanta lo que has escrito, ¿no? ¿De todo hora. <risa> claro, es que hay muchas veces que escribo el libro, como me pasó con los tres anteriores, y después lo leo, y lo que he puesto no me gusta, y lo borro. O estoy poniendo una cosa y después la cambio. Entonces, es que eso no es un guión exacto, es un libro que hay que ir escribiéndolo, y luego lo tienes que ir repasando, lo tienes que ir retocando y lo tienes que ir cambiando. Juan, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros... ...te damos las gracias por venirte hasta paradas desde Huelva... ...querías estar con nosotros... ...hemos compartido una mañana muy, muy agradable contigo... ...por fin has visitado ya nuestra emisora... ...como te decía al principio, tu casa... ...porque después de cuatro años ya... Gracias hombre, ha sido eh, un placer... Eh, ...bueno yo, ¿qué es eso? Después de tanto tiempo dije... ...yo creo que ya es hora de poner cara, ¿no? ...de que me veáis... ...después de que tanto me escucháis por, la, por el teléfono... Y bueno, nada, encantado, un placer de, de estar aquí, de conocer los estudios. Y pues ya sabéis, nos seguiremos encontrando ya por teléfono todos los martes. Pero bueno, ha sido un placer estar aquí. Sí, porque la semana que viene volvemos a conectar. Me decías que tenías ya el programa preparado. Tengo el tema, mira, ya que estoy, pues sí, lo digo ya. Eh, tengo el tema preparado que va a ser, hablando de todas estas cosas que hemos dicho, vamos a hablar de eh, las personas que... Muestran demasiado en las redes Es decir, que enseñan demasiado en las redes No recomiendo o conocerlas O estar con ellas, ya explicaré por qué uh -huh. Pues será nuestro programa 85 ya, Juan bueno, Estaba mirando aquí y digo, a ver por dónde vamos El programa 85, aparte de las entrevistas que hemos tenido Hablando de los libros Y 85 programas ya con nosotros aquí. Ah, Ya vamos por el centenario, ya nos queda poco Ya vamos por, vamos por el siglo Ahí está <risa> Juan, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Esperemos que esta experiencia se vuelvo a repetir, que estoy seguro que sí, que, que no será la, la primera, es la primera pero no la última vez que, que nos visite. Y bueno, pues seguimos en contacto con la sesión del doctor Amor. aquí con, con Pues nada, yo daros las gracias a vosotros por después de tanto tiempo que sigamos aquí. Eh, y bueno, un placer haber estado aquí. ...y haber conocido esto, la verdad es que tenía ganas de conocer este sitio... ...y de verlo, porque nunca había estado aquí... ...y nada, muy agradecido... ...y aquí estamos... ...pues muchísimas gracias Juan... ...nos encontramos ya de nuevo el martes que viene, ya será por teléfono... ...muy bien, pues gracias a vosotros... ...gracias, un placer haber estado aquí contigo... ...igualmente...